En el marco de la celebración de los 25 años del reconocimiento de la lengua de señas, Fenascol contará con nuevos invitados quienes nos hablarán desde su perspectiva sobre lo que ocurría antes de la Ley 324 del año de 1996, cuáles eran las barreras con las cuales se topaban, cómo era la comunicación y cuáles fueron sus experiencias en esta época. Además, se hará una reflexión comparativa del antes y después del reconocimiento de la lengua de señas. Para ello, nos acompañarán dos familias de personas sordas. Veamos. Familia Enrique Rosales. Familia Santa Cruz Paolo. Ellos son padres e hijos sordos, quienes nos contarán sus experiencias. Esta transmisión se llevará a cabo por el Facebook de FENASCOL, el 27 de octubre a las 4 de la tarde. En FENASCOL seguimos trabajando por el reconocimiento de la lengua de señas.